Mi casa ese note, así que seguramente no quería venir por aquí. Espero que eso ayude. Vale. A ver. Me parece que haya nadie en casa. ¿Esto es la casa de un Dime? Me parece un montón. Hay pescados y esas cosas. ¿Y por dónde es? ¿Es por aquí? No, sí, sí, es por aquí. ¿Y esto qué es? ¿Una tienda? Pues mira, sí, es una tienda. Oh, por aquí no puedo hacer nada, así que por aquí Sí, tenía que ser por aquí ¿Eh? ¿Es que, es ¿Que puedo pasar por aquí? O sea, verdad Ah, vale, tengo que ser así Vale, vale Vale Así, así, así... Voy, voy, voy... ¿Eh? ¡Ah! Pero eso, ¿cómo llego? No me dije que tengo que volver al principio. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sientes algo...? Estoy llena de determinación. ¿Y qué? Creo que es esto. No hay tienda? Venga ya, dos DPS. ¡Qué porquería! Para eso no, no compro nada. Dos de, dos de vida. hablar esto, esto es la peor tienda que he visto en mi vida. Chau. <risa> este es el, el sitio más extraño que he venido. Y eso es que yo he ido sin querer. Ah, mira, lo indica el camino. Es que yo solo quería entrar, seguir para adelante y de repente he dado sin querer. Madre mía. Es eh, verdad, ese camino no estaba antes. Yo creo que ese es el que era ese. Vale, vale, vale. Ahora sí. No sé, eh. Esto. Ah, vale, vale. Esto es para encender las luces durante un rato, vale. Oh, Encenderá. Vale, bien. Hoy. Un avenido otra vez. Ah. Creo que he visto una por aquí. No, tío. ¿Qué? Enemigo especial tímido aparece para derrotarle. Derrotarte. No, no, no, no, no, no. quiero. No. No quería ser. Es que está diciendo. Oh. Oh. Quiero perdonar. Oh my god, un manso eh. un Onzo, muere ah, Y ese solo su- ¡Ah! Solo no, perdón, eso no es nada difícil Eso no es nada fácil Perdón, me, me esperaba que no iba ah. ¡Luz! Bien, buena Por aquí hay algo, sí, por aquí hay algo ¿Qué pasa? No veo nada ¡No veo nada! Eh, una flor, a ver. Detrás de ti. Parece un juego de miedo. Y ahora aparecen personaje de miedo. ¡Otra sabes? ¡Ha vuelto! Y esta vez sí que estoy encerrado. Siete. Siete armas humanas. Con el poder de siete armas humanas, nuestro Rey... Rey de Mur se convertirá en un dios. Con ese poder, Asgard, por, por fin de, podrá destruir la barrera. Por fin recuperar la, la superficie de una humanidad. Dios devolverá el sufrimiento que nosotros tuvimos que soportar. ¿Entiendes, humano? Esta es tu única oportunidad de, rendecio, de redención. De, de redención. Entrega tu arma. No. O la arreglaré de tu cuerpo. ¿Eh? ¿Qué? ¡Undain! ¡Te ayudaré a luchar! Obsesionado, <ríe> ¡Eres impostor de mongas. ¡Ey! ¡Lo has conseguido! ¡Undain está justo delante de ti! Tienes asiento de primera fila para su lucha. Espera. ¿Contra quién está luchando? ¿Cómo <risa> eso? Ah, oh, ¡Oye! No le voy a decir nada a mis padres, ¿verdad? Nada. Muchas gracias por librarme de esa. Mira, puedo entrar por aquí. ¿Qué es esto? Un montón de flores y... Vale, voy por aquí... ¡Hey! Eh, ¡Ey! ¡Eh, ha vuelto! ¿Cómo? Es capaz de... Él? Eso significaba que me está persiguiendo ¡Ey! Sé que su se supone que no debo estar aquí, pero... Te quiero preguntar algo. ¿Qué? Tío, nunca he tenido que, eh, que preguntar de esto a nadie. Um, Ey, eres humano, ¿verdad? ¡Jaja! <risa> ¡Tío, lo sabía! Bueno, es decir, ahora lo sé. Un day me ha dicho: um, aléjate de su mano. Así que, bueno, um, supongo que eso nos hace enemigos o algo así. Por eso me, se me da, da de pena. Jaja. <risas> Ey, di algo mezquino para que pueda odiarte, por favor. No. Ey, ¿qué? ¿Tengo que hacerlo yo? Pues allá voy. Ey, oh, odio tus, tus entrañas. Tío, vaya... ¡Padillo! estoy hecho. Me, me voy a casa. Vale. Para... ¡Eh! Se ha caído, como siempre. ¡Eh! Ey, esp ¡Espera! ¡Espera! ¡Socorro! ¡Me he hecho pesado! ¡Ostras! ¿Tengo tres decisiones: en Japón o salvar eh, e intentar en Japón más rápido? ¿Qué? ¿Qué haces ahí parado? ¡Ven aquí, colegi! ¿Tengo que hacerlo? ¿Qué tengo que hacerlo? qué tengo que hacerlo eh, ey, colegui, si Sí, sí. quieres eh, eh, si hacer daña a mi amigo. Vas a tener que vetelas conmigo. Vetelas conmigo. ¡Ey! ¡Me has salvado el pellijo! Supongo que ser enemigos solo era un pensamiento bonito. jaja. <risas> en, en su lugar tendremos que ser amigos. Tío, realmente debería irme a casa. Apuesto a que mis padres sean preocupadísimos por mí. Vale, adiós. Nos vemos, colegi. ¿Y ahora qué? ¿Usted qué este? Siete. Siete armas humanas. ¡Que ya lo sé! Y el día de se convertirá en un dios que ya me lo has dicho dos veces. ¡No me lo has dicho! Sois. Esas son las que hemos reunido hasta ahora. ¿Entiendes? A, tra a través de tu séptima y última alma, este mundo será transformado. Y primero, sin embargo, como costumbre así el que ellos que llegan tan lejos, te contaré la trágica historia de nuestra gente. Todo empezó hace mucho. No, ¿sabes qué? A tomar por cosas, porque si está a punto de morir, ¡Nah! ¡Gah! ¡Aquí está la máscara! ¡Tú! Estás en medio de los sueños y esperanzas de todo el mundo. Los libros de Alphys me hacían creer que erais, que, que erais compasivos. Pero pero tú tú eres más que, no eres más que un asesino despiadado. Me rodeas por las cavernas at atacando a los que te cruzan. ¿Defensa propia? Por favor. No les mataste porque tuvieras que hacerlo. Les mataste porque para ti era fácil. Porque para ti era divertido. ¿Crees que tuvo gracia cuando descubrí? La unidad canina de Snowden ha sido completamente diezmada. Mis tropas y amigos destruidos. ¿Eso te hace gracia? ¡No! Pero tu tiempo se ha acabado, villano. No harás daño más, nadie más una caballero de brillante armadura ha aparecido y todo el daño que hace infligido a los que ha ca han caído cada sueño y esperanza que, has vuelto a, por, que se han vuelto a devolverá con su lanza ¡La! ¡La! ¡La! te mostraré lo que. Lo, que los monstruos son de verdad. Vamos, da un paso adelante y acabemos con esto. Acabemos con ese ¡Eh! ¿Eso qué significa? Pues ya está. Pase a huir. Allí voy. ¿Cómo se ¡Eh! Que tengo que luchar contra él. En guardia. Hostia, soy verde, ¿por qué? ¿Piedad? eh ¿Qué sea verde no puedes escapar a menos que aprenda a enfrentarte al peligro a ver. <risa> y eso qué es no entiendo que no ha hecho nada y ya ¿Y ¿Qué te parece esto ¿Eh? ¡Oh, vale vale vale ya os pillo ya os pillo ya os pillo tengo que moverlo yo creo que se mueve más difícil cada vez floja Uy, eres la peor de todas y decían que era, que era muy buena luchadora oh, oh, ostras te crees que me va a trolear, asquerosa eh, me dejaba huir ostras, es un nuevo ataque huir me voy ¡Ah! ¡Vuelve! ¡Ah! ¡No, no, no, no, no! no ¡Ah, ayuda! Que no puedo hacer nada No escapar que de mi vez. Creo que así se pasa, ¿eh? Creo que es así Tendré que esquivar un buen reto Y escapar de cada vez Vale, vale Ya pillo Ninguno me ha pasado nunca en por encima de ascos. ¡Ah! ¡Oh! Y yo pensé en lo que solo era ese. ¡Oh! ¡Uy! ¡Ah! Cuando soy rojo puedo oír. Cuando soy rojo puedo oír. Vale, ya entiendo. Otra vez. es la última vez que escapas de mí. Vale, cuando me vuelve rojo. ¿Eh, ¿Qué? ¿Se ha movido o soy yo? Ah, que las amarillas se mueven al otro lado distinto. Eran anto mínimo de ese lado. ¡Ostras! ¡Jura, jura, jura, jura, jura! ¡Ostras! Puedo oír! ¡Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre! <risa> venga ya! <risa> ¿Por qué? ¡Hola! ¡No te ¡Pero ahora no! ¡Estaba pensando! Tú, yo y un deberíamos quedar alguna vez. Después de que tú y yo pasemos el rato, quedamos en su casa. Creo que seríais grandes amigos. ¡Ah! ¡Por, por tu culpa! <risa> Deja de escapar nunca. ¡Tan tan tan tan tan! tan. ¡Uy, uh, qué sin rojo Todavía puedo oír. <risa> corre, corre, corre, corre, corre, corre. Vamos, vamos, vamos. san sigue durmiendo. Lo salva! <risa> corre, ¿Eh, ¿No es un pescado. No se supone que es un pescadillo es un sitio super, con un montón de, de lava La armadura cómo quema Ah, claro, lo acabé de sí. Pero no puedo rendirme Se me murió Pero no puedo hacer nada No puedo hacer nada Tengo un vasillador de agua Toma un vaso de agua Ah, vale, ahora cojo esto Y se lo tira a ella Y ya está ¿Te das el agua a Sí. Creo que sí, es así, ¿no? Pues claro. la planta Y ahora dice, ¿fue o algo así? Y va a huir. Creo. O así. Pero no decía de ir a la casa de un Yo me acuerdo eh, dónde estaba. ¡Eh, se han se desaparecido. ¡Tin! Bienvenido a Holland, vale. <ríe>